de que bueno, estamos inaugurando un nuevo sistema de clases virtuales exclusivamente. Así que vamos a ver que nuestros amigos nos hagan el feedback a nuestra línea de comunicación 829-451-3381 y vamos a ver qué opinan. Muy bien, y precisamente vamos a hablar del tema que me llamó la atención hace un momento, ¿no? El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución. Con 105 votos a favor de un total de 130, fue destituido el 20 el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador en los años 2011-2014. Durante los debates, el presidente Vizcarra se defendió y aseguró que no cometió actos de corrupción, pero nada de esto le sirvió, pues fue destituido. Las declaraciones de Martín Vizcarra están acá, las tenemos por acá, y las del presidente del Congreso peruano. Vamos a escucharla, vamos a ver si nos la ponen ahí los muchachos. No existe una prueba fehaciente ni una prueba de flagrancia de un delito, y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal ...prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Bueno. Bueno, es una experiencia poco, poco usual en Latinoamérica... ...la destitución de un presidente... ...aunque hay algunos ejemplos. Vamos a ver qué me dice Yerjan, ...qué opina con relación a esta noticia de impacto. Bueno, miren... Hace unos días, eh, en, nuestro, en nuestro tema, conversábamos sobre el peligro de la justicia en manos del poder político. Y usted dirá, bueno, pero no fue, no fue la justicia en sí misma que destituyó a, a Martín Vizcarra, pero no deja de serlo porque es el Congreso el que se encarga de en verdad eh, destituir a un presidente en Perú. ¿Pero qué resulta? Eh, Martín Vizcarra es o era... Hasta ayer el presidente de Perú, precisamente por la destitución del expresidente Pedro Pablo Zukinski, que también fue destituido. Lo, lo acusaron de actos de corrupción y tuvo necesariamente que renunciar. Bueno, en este caso renunció, pero porque era inminente su destitución. Y entonces eh, Vizcarra eh, asumió el poder en sustitución. Esto fue en el año 2018, que fue, que renunció el presidente Pedro Pablo Sukinski en Perú y entonces tenía, iba a cumplir ya dos años eh, Martín Vizcarra, eh, bueno, cumplió dos años, en, ahora en, en marzo de 2020, y entonces le quedaban unos ocho meses eh, como presidente de Perú, se le acusó de actos de corrupción cuando él era gobernador, entre 2011 y 2014, y entonces fue destituido en el día de ayer. ¿Por qué fue destituido? Sencillamente porque no tiene mayoría en el Congreso, sencillamente porque quien lo va a sustituir a propósito de que también la vicepresidenta había renunciado, quien lo va a sustituir es precisamente el presidente eh, eh, eh, del Congreso en Perú que era el líder opositor que llevaba la, eh, esta moción, ¿verdad? Desde eh, de que fuera destituido, imagínense ustedes eh, de qué manera se puede eh, juzgar esta situación, incluso cuando el presidente decía por aquí es que no hay nada injusticia, a mí independientemente de que haya acusaciones, las, las acusaciones y que hay una investigación abierta en fiscalía pero dice, no hay una condena en justicia ¿cómo es posible que a mí me destituyan cuando lo que hay es una investigación en proceso? y les reclamó a los congresistas y esto es muy importante que 68 congresistas de 130 que hay en Perú están siendo investigados por, por, por la justicia y decía ¿y por qué a esos 68 también no lo destituimos, porque destituirme a mí solamente? Y esto no le valió de nada, este reclamo que él, que él le hacía y fue destituido, ya sabemos que esto tiene realmente un fin político, independientemente de los actos de corrupción, eh, que pudiera él haber participado o no, ser culpable o no, pero que eso eh, debió primero tratarse en la justicia y una vez saliera culpable, en, en, en justicia, entonces, que fuese destituido. Pero, naturalmente, esto responde a una línea política y de ahí nuestro comentario de hace unos días del peligro de la justicia en manos del poder político porque miren lo que trae como consecuencia. Se la cera, si se quiere, eh, aunque ya se había maltratado anteriormente, la democracia, cuando se elige un presidente de manera constitucional y democrática y entonces el Congreso, eh, que tiene el poder político, eh, la cera, si se quiere, la voluntad popular. Ya veremos lo que pasa. Esto va a traer conflicto eh, porque tiene un 75% de aprobación Martín Vizcarra en, en Perú actualmente y es posible que esto traiga eh, situaciones de protesta en todo el país. Bien, gracias Yerjan. Vamos a saludar a Francis Rodríguez que se suma al panel en este momento. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan. Carolina, agradecido de Dios por la luz de este día que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y gracias a ustedes porque cada mañana nos sintonizan. Saludar tanta gente que en el fin de semana nos reportó que nos ven, que les gusta el programa, especialmente al señor Emeterio Paulino, que manda saludos incluyendo a Carolina, amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Emeterio. Bueno, Carolina, vamos a ver tu opinión con relación a este asunto de... Bueno, la destitución como sí, del presidente peruano. es un caso extraño ciertamente en América Latina, sí, sí. Eh, pero vemos que es una constante que se ha dado en los últimos años en el Perú. Una de las cosas eh, que deberíamos de preguntarnos, si ¿sí hay suficientes razones eh, de para la destitución del presidente, o sea, qué tan ligado está el presidente de este país, qué pruebas tan contundentes tienen para destituirlo cuando hay un Congreso que en su mayoría es oposición. Ciertamente hay un interés sano de un combate a la corrupción en este país o sencillamente es que quieren aprovechar el momento de que son mayoría de que la vicepresidenta renuncie al cargo y de que quien quedaría al frente de, de, de dirigir la, las arcas de la nación o los destinos de, de este país es la oposición, o sea, como que se ve algo como muy favorable para la oposición. El dato que daba ayer Jan, de la cantidad de legisladores que hay envueltos en casos de corrupción y que por qué no se investigan eh, a profundidad y qué tan santos, serios son unos u otros. La verdad es que sorprende y eh, a propósito de que ya para, estamos 2020, 2021, en el año que viene habrán elecciones en el Perú. Hablar de una crisis sanitaria que vive el mundo, hablar de una crisis económica que vive el mundo y a esto sumarle una inestabilidad económica, eh, perdón, una inestabilidad política que se dé en un país sin pensar tal vez en las consecuencias que eh, esto trae con, en sí y más allá posiblemente de esos intereses que se estén tejiendo en el congreso nosotros sabemos lo que se da en las cámaras legislativas muchas veces el interés que prima son intereses partidarios políticos o de oportunismo y no el interés que o lo que más conviene a la población en este sentido eh, nosotros eh, nos sorprende ciertamente porque sí hemos visto, por ejemplo, cuando el tan sonado caso Odebrecht, expresidentes de países, exfuncionarios de alto nivel que fueron sometidos a las justicias por este caso tan contundente. En el caso del señor eh, Ma, el Martín Vizcarra, que es el presidente del Perú. Eh, se le acusa de soborno, eh, algunas licitaciones, unas o dos, eh, donde se entiende que se favoreció a una compañía, eh, la contratación a un artista, a un cantante, para que diera charlas de motivación a funcionarios del gobierno, donde este eh, no tenía la capacidad, que se le pagaron alrededor de 50 mil dólares, un, un sinnúmero de de situaciones, no voy a decir minoritarias, porque corrupción es corrupción. Donde quiera que lo pongan un peso, es corrupción. Lo que hay que evaluar es qué tan eh, sinceras son eh, las decisiones que se tomaron en ese Congreso, donde la mayoría es de oposición. Ciertamente, esto crea, para esa misma oposición que está ahí, un precedente, de que, ok, destituimos al presidente actual, por mayoritariamente. Esto va a seguir así, en el buen sentido de la palabra, en el aspecto positivo de que quien esté dirigiendo los destinos de esa nación, y podría ser, por ejemplo, para otros países o estos países de América Latina, también se puede hacer, también se puede realizar una destitución. Yo me no me imagino en un país como el nuestro que se dé una cosa como esta, porque aquí hasta para eh, la destitución de un funcionario de alto nivel que vemos y escuchamos importantes casos de corrupción, eh, aparentemente con pruebas que se presentan, se hace muy difícil eh, la cancelación de uno u otro. Vamos a ver en qué pasa todo esto y pues que vayan tomando ejemplo en estos países cercanos y como el nuestro, por supuesto. Bien, Bien gracias Carolina. Francis. Miren, pareciera ideal sistemas como este del Perú, en que la Constitución establezca la destitución de un presidente, porque muchas veces en estos países, nos tenemos que, como dice el, el algo popular, nos tenemos que chupar cuatro años de un individuo que quizás no, no representa la, la, las condiciones que debe de tener un presidente para países como los nuestros, donde estamos... Eh, sobreviviendo, subsistiendo. Pero la verdad es que ese sistema tiende a, a ser injusto. Primero porque un Congreso visualiza supuestos actos de corrupción, no lo trata un tribunal, no lo trata con el debido proceso, una simple llamada o una simple conversaciones que presentan para que sea admitida, un llamado al Congreso para que se reúna en condiciones de, de evaluador o de juzgador, pero un juzgador con, una, con un poder que termina cuando se tiene una mayoría en contra de uno lo lógico sería que este juicio político tenga las condiciones y características de defensas y de y de contrapeso que debe de tener todo juicio político. Aquí en la República Dominicana nuestro, nuestra Constitución habla claramente, y es una ley Petra, es un, una, una condición que nunca se tomará como condición en la destitución de un presidente. El Perú que tuvo a Fujimori, que gobernó y, y, y prácticamente con Sendero Luminoso tuvo un, un encuentro cercano y aquella vez sabemos que Luis, <coughs> Fujimori desarrolló un gobierno que finalmente en los en la postumería de su mandato terminó preso. Precisamente con estos sistemas pasó en el Brasil. Destituyeron a, ¿A, Dilma? a Dilma. Y Dilma no... A la fecha no se tiene un dato de que Dilma haya cometido algún acto de corrupción. ¿Eh? ¿Qué iba a decir? No, no, Lula. Y Lula también. Y Lula. Lula. Por eso. Y... Entonces... Y a Evo Morales en Bolivia. Y Bolivia, y a Rafael Correa en Ecuador. Es decir, que si esos pueblos han tenido una vida democrática incidentada, tratando nosotros sabiendo lo que era esos pueblos, con esos grupos armados, con esos, con esas diferencias, tener un sistema como esto es un tanto desestabilizador. Porque una ruptura abrupta por un sector opositor que no lo logró en elecciones lo logra ahora como una mayoría mecánica, abusiva, sin ningún tipo de, de control judicial, que es el correcto, sería lo correcto, y por eso es peligroso ese sistema de, de, que tiene el Perú, donde puede optar por la revocación de un mandato, cosa que difiere la República Dominicana, porque aquí nunca se podrá llevar un plebiscito para revocación de mandato presidencial. Eso es lo que hace desestabilizar en momentos como estos, donde hay pandemia, donde hay una crisis económica general y donde los pueblos pareciera quienes los están gobernando no son los políticos ya, sino grupos y sectores económicos que tienen mucho poder y mucha influencia en esos mismos Estamento. Gracias, Francis. Miren, abocarnos a tratar el, el tema particular de Perú es un poco aventurado porque nosotros no tenemos el background suficiente para entender lo que pasó, a excepto pinceladas. Yo, yo pienso, yo me voy a, a, a descantar por básicamente ver el tema de la destitución de un presidente. La teoría es muy vieja. Esa tesis... Eh, fue acuñada básicamente por San Agustín en su, famosa, en su famoso libro Las Civitas Dei, La Ciudad de Dios. Y luego la recogió Kant en Crítica de la Razón Pura. Y es precisamente eso que pasó en Perú, salir de un presidente cuando se convierte en un ciudadano ilegítimo en el poder. Eh, nosotros tuvimos algo parecido en la constitución del 63 con Juan Bosch, que fue una constitución bastante, bastante moderna para su época y que incluso en algunos aspectos era más moderna que esta, porque la apertura a la ciudadanía que daba a la constitución del 63 era una verdadera apertura. Ahora hay unas aperturas que tienen, que tienen eh, unos truquitos, tienen uno, unas cositas ahí que es muy difícil que usted lo logre, muy difícil que se logre eh, para conseguir lo que la constitución de apertura ciudadana te da. Pero bueno, eso podría ser materia de otro comentario. Destituir un presidente es peligroso. Y es peligroso porque la destitución atenta contra la base fundamental del sistema democrático que es la soberanía popular. Ese presidente que está ahí, en el caso de este presidente no, no es tan así, pero la constitución establece un mecanismo para que cuando el, el presidente eh, sea destituido haya alguien que lo sustituya. Pero suponiendo que Vizcarra hubiese sido llevado ahí por la... Por el voto popular, estamos hablando de que ese Congreso acaba de liquidar el soberano. Total. Totalmente. Entonces, por lo eso. Ellos no lo lograron en elecciones, lo están haciendo ahora como mayoría mecánica, destituyendo un presidente de su oposición. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, en los Estados Unidos se habló de, de, una, de un juicio político con una posible destitución de Trump. No, no, no, no. Eso nunca se dio. Y nunca se dio porque. Los políticos tienen que ser sensatos. Es lo primero que se le debe exigir a un político es la sensatez. Usted no puede andar por ahí de loco viejo siendo político y teniendo poder, porque el poder con la insensatez es una mezcla, es como la velocidad y el alcohol, una mezcla peligrosa. Entonces, eh, desde el punto de vista teórico, el punto de vista filosófico. Destituir un presidente es peligroso. Primero, provocas una crisis. Segundo, atentas contra el soberano, que eh, todos los sistemas, todos los sistemas, incluyendo el sistema norteamericano que no lo tenía en su constitución, pero surge a raíz de una situación, pero todos los sistemas tienen lo que decía Francia de alguna manera el control judicial, el control de la justicia, el control del sistema. La única institución que puede ir en contra del soberano en la interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional, por, y, y eso tiene toda, toda una base teórica, dogmática de por qué eso es fundamental. Sí, y, y, pero la dogmática que le da la garantía de que se está actuando correctamente al Tribunal Constitucional cuando actúa contra el... el, el eh, digamos, contra el constituyente, que es el que crea la constitución cuando ella dice lo que dice la constitución. Esta eh, es una teoría, la teoría contramayoritaria y eso lo que hace es que justifica esa cosa. Pero esto es peligroso. Es peligroso por, por eso. Crea una crisis, va en contra del soberano, que es la base fundamental del sistema y podría traer este señor, Vizcarra, podría ser el próximo presidente de Perú, Como hemos visto, si no está ha limitado pasado? en la constitución después de la destitución. ¿Por qué? Porque si, de, decía ayer ya, que tiene un, un 75% ¿fue 75 de aprobación. Un 75% de aprobación. Viendo esto que ustedes acaban de decir, que me imagino que muchos peruanos están pensando igual, ¿cómo lo van a premiar? Dándole la presidencia de nuevo. Lo que pasó en Bolivia que aunque no fue Evo directamente pero sí eh, gente de su línea entonces Exacto. vemos que la, sí. la hoja se ha volta, volteado y en el aspecto que tiene que ver de la crisis política destacar la crisis que se vive que, que decía yo, la crisis de salud la crisis económica que viven los países en este momento este señor que viene de, de, de sustituir al expresidente por los temas de corrupción, o sea, la inestabilidad que se debe de estar viviendo en este país debe de ser... Eh, muy incómoda y de, de mucha in, eh, mucha intranquilidad para sus ciudadanos. Lamentablemente, como tú dices, Amado, la sensatez es muy importante mm. y como que se ve muy claro desde sí. afuera, sí, sí, porque sí. cuando vamos, eh, eh, está afuera. ligado a algunos casos sí. de, de corrupción, según las informaciones que tenemos y audios también, pero lo que se ve más claro es que tengo un congreso mayoritariamente opositor, votamos todos a favor de pa, para la destitución. Entonces, vamos a ver qué pasa Mira, con este 103 tema. 113 es 105. 105, ajá, 105 eh. votos que solamente de acuerdo a la constitución necesitaban 87 y consiguieron 105, pero sabemos cómo se puede manipular la, a lo que se refería Francis Rodríguez hace un rato, con lo que tiene que ver con la, de la mayoría mecánica, que perfectamente puede ser controlada. Porque recuérdense que en abril del año 2021, el año que viene, eh, hay elecciones en Perú. Y entonces, ¿quién asume como, como presidente, ante la falta que parece hasta interesante esto, de qué pasa con la, con la vicepresidenta? Eh, Mercedes Arauz que renunció y no ha sido sustituida, y, ah, entonces ahora ¿quién sube? Sube a, a asumir la presidencia precisamente el, el presidente del, del Senado, que es Manuel Merino. Entonces, imagínense ustedes eh, qué situación se da, el que, el que promueve la destitución del presidente es precisamente para beneficiarse él de manera directa, y tienen mm. ocho meses mm. para hacer en ese país lo que ellos entiendan porque tienen el control total. Tendrán el Poder Ejecutivo y ahora también el Poder Legislativo. Es decir, que ellos han ido eh, enfrascando al pueblo peruano en una situación de crisis mayor a la que ya se tiene por la pandemia. Las muertes allí han sido muy grandes. Y eso indica que hay una falta de sensatez, ciertamente, de lógica política y que simplemente están asaltando el Estado, para mí yo me aventuro a criticarlo de esa forma, porque independientemente de los actos que se puedan comprobar, le voy a decir algo, perfectamente el control interno o de la inteligencia interna de los gobiernos, de, lo, de la política, muchas veces se compone para lograr objetivos de esta naturaleza, un audio, que no ha sido evaluado por, un, por el juez natural, por el que lo debe de instruir, validar, lo valida un órgano eh, paralelo al, al, al órgano que pertenece el, el, el gabinete o el gobierno. Porque la separación de los poderes es una realidad en todas las constituciones, no solamente la nuestra, porque es de la forma que se actúa para poder para poder sostener en equilibrio una, una administración de un Estado. Entonces, creo que es agregarle crisis a la crisis. Creo además que derriban el, el favor popular. Ahí la democracia está timada. La democracia está hoy herida, hoy está herida en Perú y eso va a traer, no se saben las consecuencias que traiga en lo inmediato, no obstante puede traer crisis electoral que no se componga para, para asistir en ocho meses y pueden suceder muchas cosas. Amado, Bueno. Gracias, Francis, por eh, tu comentario. Mire, escúchame, Amado, la verdad es que eh, hay que ponerle atención a lo que se está dando en América Latina, porque como bien decía Francis y que citábamos aquí hace hace unos días, con relación al manejo eh, que se le está dando, fíjense ustedes la popularidad que tiene o que tenía Martín Vizcarra hasta ayer, de un 75% aproximadamente, y así ha sucedido con los principales líderes, eh, en, claro, normalmente siempre lo hace el poder hacia el opositor, en este caso fue eh, la oposición hacia el poder, sí. que, a, a quien ostentaba la presidencia. Ya mencionaba eh, a, a Dilma Rousseff en, en Brasil, pero también a Lula da Silva, que sí. tenía un alt, eh, una alta popularidad en Brasil y lo liquidaron lo condenaron a 17 años de prisión eh, y con eso lo sacaban de juego totalmente pero igual sucedió eh, con, con Evo que ganó las elecciones en Bolivia que de y, hecho esa minoría que pasó allá en Brasil ha gobernado el gobierno, el estado cuatro veces sin elección popular, solo de ese mecanismo así es, lo mismo, lo mismo pasó con Keiko Fujimori que aunque que tenía altas posibilidades eh, de llegar a la presidencia y también la bloquearon eh, mediante artimañas judiciales. Y igual ha sucedido en muchísimos países. Eh, también eh, pasó con, con Cristina Fernández en Argentina y eso se está dando en América Latina. Y por eso nosotros como país tenemos que poner la atención a esto para evitar que ese tipo de situación llegue, que aunque no se hace a través del Congreso, porque la Constitución no lo permite, pero sí se puede hacer a través del descrédito y de la persecución judicial, que ojalá, ojalá, nunca, estemos pasando, que nunca pasemos por esto en la República Dominicana. Bien, bueno, eh, hay que tener ojo a como dicen, ¿verdad? Vamos, señores, eh, inmediatamente a ver las, eh, la pregunta del día, vamos a ver. ¿Cómo evalúa usted de la primera semana del año escolar 2020-2021? Esa es nuestra pregunta de hoy, llámenos, haga el feedback a través de la red WhatsApp. Eh, 829 451-3381 la línea de comunicación con nosotros acá. Vamos a ver si tenemos algún mensaje uh, Carolina Sí, eh, tenemos